Bueno, me, me presento, soy Rosa Cano, Product Manager y consultora especialista en el sector tech. y hoy avanzamos con la siguiente ponencia de la tarde, ¿vale? Eh, espero que estéis conociendo a muchas personas, que os aporten valor y que estéis haciendo mucho networking, ¿vale? Para ello ya sabéis que disponer de, disponéis del chat privado, ¿vale? Y del tiempo que tenemos entre ponencia y ponencia. ¿Vale? Ahora vamos a, a pasar a, a tener una interesante ponencia, ¿vale? El título es La nueva industria de la impresión eh, y manufactura distribuida con material sostenible, ¿vale? Y aquí su, está conmigo ya Gianluca Pugliese. Hola, Gianluca. Hola. Gianluca ¿Vale? Luca es experto de fabricación digital, tiene más de 10 años de experiencia en addictive Manufacturing no sé si lo he dicho bien, vale. Pues dicho. es el manager de la península ibérica de Wasp vale, y director de Low Poly una empresa nacida para investigar y desarrollar metodologías de impresión 3D distribuida y sostenible bueno lo he dicho, bien. bien bienvenido Gianluca, y gracias por aceptar la, la invitación para participar en OpenESPO. Gracias a vosotros para darme espacio en esta feria. Normalmente participo en la versión presencial y este año, o sea, un pequeño cambio eh, con esta versión virtual y eh, me da mucha ilusión, de verdad. Pues fenomenal. Eh, pues ya Luca nos hablará como unos 35 minutos, ¿vale? Si veo que no hay muchas preguntas, lo podemos a, a alargar un poco a 40, ¿vale? Y luego eh, todas las preguntas que haya en el chat de CUA, ¿vale? Pues eh, se las hacemos. Así que nada, que pongo el timer, le dejo aquí a ya Luca, me, me salgo y, y nada, que, que a disfrutar de él. <risa> Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, soy yo Luca Pugliese eh, y me ocupo de manufactura aditiva, de impresión 3D, básicamente. Eh, y quiero hablar en esta, esta versión digital, en esta versión virtual, quiero hablar de, una, de un cambio. Eh, básicamente, en mi vida, eh, la impresión 3D ha puesto un cambio muy fuerte. Yo antes trabajaba para la aeronáutica en Italia, luego me puse curioso con el tema de la impresión 3D y cambié completamente mi vida. Me dediqué a la fabricación digital, a la parte del open source, de los fablas y eh, hace más de 10 años he decidido cómo cambiar mi vida y dedicarme a esto. Eh, voy a compartir la, la pantalla para que veáis una pequeña presentación que he preparado. Aquí. Eso es. Perfecto. Eh, entonces, cuando hablamos de impresión 3D, estamos hablando de algo de futuro, de algo de novedoso, de, de cosas que van a aparecer en los próximos uh, años. Pero no, la impresión 3D eh, es una tecnología muy antigua, bueno, muy antigua, lleva ya casi 40 años. Eh, fue inventada para, eh, dos persona, por dos personas eh, que luego montaron dos empresas, Stratasys y Stratus System. Estas dos empresas, eh, cuando patentaron la tecnología alrededor de los años 84, 85, luego se terminaron de patentar en los 90, 92, como se puede ver en, la, en esta imagen, esa tecnología, eh, esas dos empresas crearon una como si fuera un monopolio. Y, entonces, se quedaron. Eh, casi 30 años con la tecnología entre ellos, y eh, solo pocas empresas alrededor del mundo han podido usar la impresión 3D para prototipar porque la tecnología era muy cara y eh, todo este tipo de, este tipo de pieza eh, fabricada con manufactura aditiva eh, era al alcance solo de grandísimas empresas. Pero ¿qué pasa? Siempre hablando de cambio. Eh, esta, por ejemplo, era la primera impresora 3D, luego en 2005 caducan las patentes. Caducan las patentes y eh, un profesor, Adrián Boyer, de la Universidad de Bath, eh, decide coger las patentes que habían caducado y volver a inventar una impresora 3D open source. Eh, también en otra exponencia aquí en Open Expo Europe se pues, ha hablado de open source, de eh, esta manera de compartir el conocimiento entre todas las personas. Y lo que hemos visto eh, es que en, este, en el caso de impresión 3D, el open source ha dado un empujón gigante a, al desarrollo. Eh, después del proyecto, el proyecto de Adrian Boyer, era este, lo que veis en la foto que se llama Repra. Eh, el nombre está por eh, Replicating Machine, son máquinas que se pueden auto replicar Entonces, como podéis ver, todas las piezas de plástico que se han impreso con esta impresora sirven para montar otra impresora. De, las demás piezas, la mayoría son uh, pequeños motores y varillas, eh, todas piezas que se podían alcanzar. Esto, esto es una foto muy significativa porque demuestra la primera impresora madre que imprime su propia hija. O sea, esa impresora ha impreso las piezas para montar otra impresora. Entonces, son máquinas que fabrican otras máquinas. Este concepto es muy importante porque eh, luego todos los, eh, los planos, la, los ficheros de, de las piezas que se han impreso se han puesto en internet eh, de forma open source, de forma gratuita, a disposición de como patrimonio de la comunidad mundial y cualquier persona ha podido entrar eh, eh, descargar las piezas, modificarla, mejorarla y, a su, uh, y volver a compartirla. Esto ha hecho que el proyecto ha crecido eh, desde el 2005 hacia hoy, ha crecido muchísimo. De ahí han empezado a, a crecer muchísimas empresas más que se han dedicado a la impresión 3D de forma profesional y menos profesional y obística, y etc. Eh, para daros más o menos una idea, sí que la impresión 3D ahora mismo se conoce bastante porque es una tecnología bastante famosa, eh, pero para hacemos como un pequeño repase de eh, qué es la impresión 3D, eh, la diferencia entre otro tipo de manufactura. Eh, la impresión 3D, por ejemplo, respecto a la manufactura eh, de CNC, de corte por CNC o de torno, eh, permite no haber eh, basura o restos, porque eh, una, una pieza de torneado o de maquinizado normal, esto eh, se hace de, a partir de un bloque de material donde se quita material para obtener esto. Eh, luego hay la inyección de molde, que es la, la forma de manufactura más común eh, al mundo eh, para producir, para la fabricación de muchísimas piezas, se hacen esos este tipo de moldes con CNC o con otro tipo de maquinaria, se inyecta plástico y eh, se crean los objetos. ¿Qué pasa? Que con este tipo de, este de moldes valen muchísimo dinero y entonces la fabricación de, de este tipo sirve si hay que fabricar muchísima cantidad de piezas. Con la impresión 3D eh, tenemos piezas hasta de metal, tenemos muchísimos materiales y más adelante vamos a hablar también de, de tipo de materiales. Lo que podemos hacer es crear formas muy complicadas y muy complejas y en algunos casos que no se pueden fabricar con otro tipo de tecnología, por tecnología subtractiva, por ejemplo. Eh, Aquí hay un pequeño esquema de cómo, funciona, eh, cómo funcionan los distintos tipos de, de fabricación. Podéis ver aquí arriba la inyección de, de, molde, de molde o por tema conformado, o sea, se tiene que hacer eh, una funda, una carcasa, para decirlo, y luego inyectar material por dentro. Eh, subtracting manufacturing como el CNC, el láser o el torno, se empieza por un bloque entero de material y se va quitando material hasta llegar a la pieza completa. Impresión 3D, ¿qué hace? Se empieza con una, una cámara de impresión, una base de impresión vacía y se va añadiendo material solo donde hace falta, con, una, con restos casi cero. Tenemos también una, eh, un pequeño gráfico que indica eh, el coste de la impresión 3D porque ahora, sobre todo en, esto, en este momento, durante la, la pandemia, se ha, se ha hablado muchísimo de impresión 3D. Y se ha desvaluado bastante porque parecía como la tecnología simplemente barata, pero no. O sea, hay un coste de fabricación, pero que podemos ver que es bastante lineal. Eh, no cambia como eh, la inyección o el subtracting manufacturing, eh, pero sí que te permite eh, tener de un coste de startup mucho más bajo que las demás tecnologías. También permite, como estaba diciendo antes, de trabajar con formas más orgánicas, más complicadas. Eh, esta es una pieza que se usa mucho en aeronáutica y eh, es un ejemplo bastante inteligente porque estas dos eran las dos eh, eh, piezas que se fabricaban hasta ahora, hasta eh, cuando se empezó a usar la impresión 3D. Luego, ¿qué se ha podido hacer? Se ha podido usar eh, the topology optimization, optimización topológica de, la, de las estructuras, para quitar el material donde no sirve y aligerar muchísimo las piezas respecto a lo que se hacía antes manteniendo la misma eh, la misma característica mecánica y técnica y ahora una de las ventajas gigantes de la impresión 3d es la fabricación distribuida el distribuido manufacturing eh, a día de hoy se habla muchísimo de distribuido manufacturing y de qué estamos hablando <tose> Estamos hablando de un sistema de manufactura distribuida alrededor del mundo. Cuando vamos a, a comprar, cuando compramos algo, un objeto que puede ser una, un lapicero o un mueble, tenemos que pasar un proceso bastante largo. Hay un diseñador que tiene su idea, se hace un prototipo, se, se fabrica, se ensembla, se distribuye, se tiene que almacenar, luego pasar a las tiendas eh, distribuida alrededor del mundo y donde nosotros, los usuarios finales, vamos a comprar a la tienda. Eh, lo que está pasando la revolución, otra vez, el cambio que estamos teniendo con eh, la impresión 3D, es que estamos pasando desde eh, co coger el material, convertirlo en un producto, almacenarlo, distribuirlo y venderlo a eh, donde vamos a llegar es coger el material, fabricar directamente la pieza en el mismo sitio y enviarla a la, a la persona. O la última línea es enviar un fichero al cliente final y que con su propia impresora que tendrá en casa puede, <coughs> pueda eh, fabricar eh, su propia pieza. Ese es un poco donde se va a llegar dentro de unos años. Todavía estamos entre la segunda y la tercera, donde eh, básicamente los distribuidores... Alguna, ya, alguna tienda ya tiene la tecnología de impresión 3D eh, como tecnología dentro de la, de la misma tienda. Entonces, eh, el cliente final puede ir y pedir directamente ahí que le fabriquen en el momento o eh, bajo pedido unas piezas. Y yo también aquí con eh, muchos de los pedidos que, que recibo de servicio de impresión 3D son de piezas de repuestos o piezas de modificada para adaptarla a algún tipo de, de uso distinto pero donde donde queremos llegar donde se quiere llegar es a, eh, a que la impresora 3d por fin se convierta en un como si fuera un microondas, entonces fácil de usar simple y pequeño para que se pueda meter en casa y se puedan fabricar los repuestos <coughs> alrededor del mundo ese es un mapa eh, no está actualizado a, a hoy porque esto crece cada día, cada minuto. Alrededor del mundo, como podéis ver, hay muchísimos, muchísimos sitios eh, que tienen impresora 3D. Hasta lo que me hace más gracia es que hay islas pequeñitas que ni se ven, pero que sí hay dos o 36 impresoras. Eh, o aquí que hay 122. Entonces, alrededor del mundo hay una, una estructura de impresión 3D enorme que ya se puede utilizar eh, para fabricar. En 2014, hay eh, el primer caso, para mí eh, ha sido como una revolución increíble, en 2014 ha sido la, primer, la primera vez donde la fabricación distribuida ha tenido un, un punto histórico, porque lo que veis eh, aquí es un astronauta de la Estación Internacional, Espacial Internacional y tiene su, su llave, su, su tool, eh, aquí en la mano, que, está, que lo, eh, ha sido impreso directamente en la, en la estación espacial con la impresora 3D adaptada a, esta tecno, a la tecnología del espacio. ¿Esto qué significa? Habéis visto hace poco, eh, Elon Musk eh, con SpaceX eh, está intentando bajar los costes para enviar los astronautas al espacio, para enviar gente a la estación espacial, también para enviar materiales. El hecho que lo más que está ha inventado la manera de recoger de una vez una parte de los cohetes para ahorrar dinero, eso significa que enviar cualquier tipo de material a la estación espacial vale mucho dinero y tarda bastante tiempo. En este caso, en 2014, entonces estamos hablando ya de hace seis años perdón, ¿qué ha pasado? Se ha enviado una, un mail en el espacio y ahí directamente han podido fabricar una pieza. Eso para mí, cuando lo vi a su tiempo, para mí ha sido increíble. Pensar que yo puedo mover un objeto al espacio sin mover nada, simplemente enviando un mail. Otra eh, forma de fabricación distribuida que ha sido increíble, Ahora mismo, eso ha pasado hace poco, unas semanas. Eh, el grupo Coronavirus Maker es un grupo alrededor de, la, de España eh, que ha nacido espontáneamente eh, debido al problema del, del coronavirus. Eh, entonces, toda la gente, todos los frikis, como le llaman, que tienen una impresora 3D en casa o, o en una, una oficina, un taller o, o, o tienda, han puesto a disposición sus propias impresoras para fabricar equipo de, de protección para los hospitales. Había una falta de, de protección de equipos de, de EPIS en los hospitales, el centro de mayores, el eh, centro de salud. Entonces, a poco a poco, por uh, pasapalabra, <coughs> hemos conseguido hacer como una mapa, un mapa de eh, quién necesitaba qué y se han fabricado de forma distribuida y totalmente voluntaria y gratuita miles de viseras, de salvaorejas, mascarilla, etc. Esto alrededor de eh, dos meses más o menos ha hecho que alrededor de toda España se hayan fabricado un millón de viseras casi medio millón de salvorejas 51 mil mascarillas y eh, la gente la población ha puesto a disposición 884 mil euros de material cada uno para aportar su granito de arena eso me ha parecido increíble y yo eh, por supuesto he sido parte de, eh, de esta iniciativa, eh, he puesto toda mi impresora que estaba parada porque con el tema del coronavirus mucho trabajo se habían parado, eh, entonces he convertido las impresoras que tengo aquí en, en la oficina para fabricar eh, equipos de protección, pero también he eh, quise analizar todo el flujo de, de personas, de gente, de eh, número de, de equipos que se han, se han fabricado. Esto no quiere decir que ya no, no hace falta la fabricación por, por inyección de molde, no, no, no hace falta la fabricación industrial, porque eh, después de tres semanas han llegado la, las industrias eh, pesadas, para decirlo de una manera, con la inyección de molde y han fabricado, han fabricado los moldes y han empezado a hacer piezas por inyección. Entonces igual un millón de visceral eh, la han fabricado en 15 días. Pero, ¿qué, ¿qué ha pasado? Hay un cierto tiempo entre no tenemos nada a llegar a. Eh, han llegado los, eh, los industriales con la impresión 3D, con la, la inyección de molde. En este tiempo, de, que ha sido en este caso tres semanas, no había otra forma de, de salvar a la, la gente. Entonces, la impresión 3D ha tenido un rol importantísimo para eh, colmar, para rellenar este, este hueco de tiempo. Ahora, eh, esto se puede hacer eh, de, distinto, de distinta manera. El hecho de poder eh, imprimir, volvemos un segundo al mapa mundial, eh, el hecho de poder imprimir en distintos sitios del mundo, pasando nada más, enviando nada más que un mail, esto eh, es algo importante, sobre todo para las empresas y para quien quiera distribuir eh, sus productos al otro lado del mundo. Que sea en Latinoamérica, que sea en Estados Unidos, que sea China, Australia donde sea. Eh, con la empresa con que trabajo, con, con WASP, eh, hace cinco años montamos una, un proyecto que se llama WASP-Hub. Eh, lo, lo Wasp los WASP-Hub son centros eh, de WASP alrededor del mundo. Ahora mismo tenemos 13 en distintos sitios de, alrededor del mundo. Y todos esos sitios tienen la misma eh, impresoras. ¿Eso qué significa? Que podemos garantizar la misma calidad de impresión tanto en Madrid como en Barcelona, pero como en Londres, en Sydney y en Nueva York. Y en Dubai y en otros sitios también. Esto ayuda. Eso fue una, una intuición que tuvimos en 2015. En 2016 se montó el, justamente el primer WASP Hub en, en Madrid, que es lo que, que llevo aquí. Y empezamos a mover alrededor del mundo. Eh, nos ha permitido eh, trabajar en proyectos colaborativos alrededor del mundo para unir fuerzas y si había que hacer piezas eh, gigantes, porque estamos especializados en impresión 3D de grande formato, pero sobre todo para poder distribuir a nuestros clientes piezas en distintos lugares sin mover camiones. Porque a día de hoy también una cosa muy importante es eh, tener un ojo a, a, al medio ambiente. Eh, una cosa que también ha ayudado mucho, y hablando un poco de materiales, la evolución de la impresión 3D está, está cambiando la manufactura. La manufactura y la artesanía sobre todo. Eh, hemos desarrollado hace años un sistema de impresión 3D con, eh, con cerámica. eso al principio ha sido complicado. Yo recuerdo los primeros, eh, la primera conferencia que, que hice aquí en España y muchas veces me invitaban a la escuela de cerámica a hablar, a hablar de esto. Y yo veía a los ceramistas que me miraban como que querían matarme, diciendo, pero tú, ¿por qué quieres robarnos el trabajo? ¿Quieres meter un robot que haga nuestro trabajo? Eh, pero se equivocaban, se equivocaban muchísimo. Y ahora muchos de estos centros tienen impresora 3D de cerámica y me están mucho agradecidos porque, al final, eh, esta es una herramienta nueva que cuanto antes aprendas a dominar, cuanto antes se le puede sacar partido. Y lo que le puede sacar partido a este tipo de tecnología eh, son sobre todo los ceramistas, sobre todo los artesanos, porque ellos conocen el material. Esas es son obras de Francesco Pacelli, un ceramista de Italia. Pero también hay temas de escultura, donde aquí eh, estuvimos desarrollando un sistema hace dos años donde se imprime la forma en 3D, con poco detalle, con la típica línea esta que se ven de la impresión 3D y eh, que pueden ser fea, pueden no gustar. A mí, por ejemplo, esto me encanta porque esto no hay manera de hacerlo a mano, pero muchas veces dicen, no, yo lo quiero liso, perfecto, pero aquí te imprimes toda la cabeza con toda la proporción exacta sin perder mucho tiempo y luego el artesano se dedica a darle los detalles para que se vea su toque, eh, su toque, eh, su toque de mano, que es lo más importante. También hay alrededor del mundo, no estoy hablando solo aquí de, de España o de Italia, de, de WASP, alrededor del mundo hay muchísimos artistas que están estudiando técnicas nuevas de mezclar cerámica, de crear formas. Estas formas son formas que antes no se podían fabricar. Era imposible. Y ahora ya tenemos una, una nueva tecnología para usar. Eso es un proyecto de Barcelona, de una maceta que me, me ha resultado muy interesante de hace un, unos años. Eh, está impresión 3D y tiene la peculiaridad de eh, estar compuesta de dos partes para que las raíces de la planta nunca eh, estén en contacto directo con el agua y entonces no, no se vayan a crear hongos o moho y no, no vaya a morir la planta. eso es un desarrollo que se ha, crea, se, ha, se ha podido desarrollar con la impresión 3D porque la forma que tiene aquí dentro es bastante compleja y es una forma interesante que antes no se podía fabricar ni con molde ni a mano. Eh, también en Bilbao hay eh, empresas que se están dedicando a vender ya productos, eh, impresos impreso en 3D. Eso yo lo hablo y me parece una cosa tan obvia, pero no, a poco a poco se están eh, acercando la, las empresas. Y yo creo que entre este año y el próximo eh, habrá un boom increíble de fabricación digital eh, en los productos, porque es como una nueva artesanía. Pero también tenemos que hablar de, de materiales, eh, estamos hablando de eh, la cerámica por ejemplo, la porcelana, la terracota, son materiales sostenibles porque son materiales que no, no contaminan, pero en 3D eh, normalmente estamos acostumbrados a hablar de dos tipos de materiales, uno se llama PLA y uno es ABS. El PLA es un plástico casi bio, sigue siendo un plástico pero está sintetizado con almidón de maíz. La base es un almidón de maíz, no es petróleo. El ABS, que es una base de petróleo, y es el clásico plástico que tenemos en todos lados. El plástico que podemos encontrar en, la, en un ordenador, en los coches, en los ladrillos de Lego. Claro, ¿qué pasa? Luego, cada día vemos este tipo de imágenes. Vemos el mar lleno de plástico. Yo recibo... Casi cada semana un mail de alguien que me pregunta cómo reciclar el plástico del océano. Y tienen toda, tienen toda la razón. Eh, ¿Y cómo podemos empezar a, a, a luchar contra esto? Eh, hay que sensibilizar a la gente. Eh, en impresión 3D, por ejemplo, eso, o sea, os explico un caso bastante típico. Ese es un barquito, se llama 3D Benchy. Es una pieza muy sencilla, eh, parece un juguete, pero es una pieza muy interesante, eh, ha sido diseñada por Daniel Loret eh, en, en Suecia. Es una pieza que sirve, como se llama, Benchy, para medir las propiedades de tu impresora, de tu impresora 3D, para medir si tu impresora está bien afinada, si tu impresora funciona bien y, está, y tiene una cierta tolerancia y entonces tú tienes que fabricar una pieza pues, que salga a la medida que la has diseñado. Entonces, cada, cada punto de este barquito sirve para medir y comprobar que la impresora esté bien. Pero, ¿qué pasa? Que como que es una pieza divertida, bonita eh, y que todo el mundo podía descargar, podía descargar directamente de, de internet, pues a los meques se le ha ido de la mano. Han empezado a imprimir Benchy de todos los colores, eh, hacer como repetición increíble. Este, Justo con el benchi rojo es Daniel Lore el diseñador. Y siempre, haciéndolo siempre más grande, siempre más grande. Pero un día me, me puse a pensar y me puse a pensar y me di cuenta que imprimí un benchi que, que tenía ahí, cogí un benchi que tenía ahí y lo puse en, a, a pesar. Y me di cuenta que un benchi pesa exactamente como tres bolsas de basura o como cuatro vasos de plástico. Y está hecho del, del mismo material porque las bolsas de basura están hechas de PLA y lo, los envases también. Entonces, digo, claro, todos esos benchy que se están fabricando, todas esas piezas que se están fabricando, ¿acaso? Eh, la mayoría de la, de la gente que tiene una impresión en casa, imprime porque tiene ganas. A Eso ha pasado a mí también, ¿no? Eh, pero, claro, luego llega un punto donde tienes que, que pensar lo que estás haciendo y cómo sensi estás sensibilizando a la gente y cómo puedes ayudar. Porque, ¿qué pasa? Eh, estamos imprimiendo cosas para, justo para la gana de imprimir y luego estas piezas eh, acaban en la basura. Y tirar un barquito de estos es lo mismo que tirar tres bolsas de basura o cuatro vasos. Estamos contaminando igual. Entonces, en 2018 decidí montar una empresa que se llama Lopoli y que se dedica a eso, a buscar manera... De, de convertir el material, de usar material sostenible porque estoy convencido 100% que la impresión 3D se puede hacer en buena parte con material sostenible, claro, ahora a día de hoy a ah, 100% con material reciclado es complicado, es complicadísimo, no es fácil, eh, pero sí que se, eh, estamos ya trabajando en ese sentido, entonces una de, la prima cosa, de las primeras cosas que hicimos fue convertir los restos de impresiones o alguna impresión que no había salido bien, en eh, triturarla y convertirla otra vez en trozos, en, en pellet, en bolitas. Y como que con Wasp eh, eh, hace años desarrollamos una impresora 3D de gran formato que puede trabajar directamente con una, la granza de, de plástico, podemos volver a imprimir piezas con los restos. Estamos reciclando casi 100%, como lo veis aquí, está mezclado mmm, plástico virgen, que son esta bolita más transparente, y la colorada que son... Eh, es plástico reciclado. Entonces, hace un año, eh, para un evento, una, una feria en Bilbao, decidimos crear una, la primera línea de muebles modulares impresos con material reciclado. Eh, nos pareció súper interesante tener muebles muy sencillo con una forma de hexágono, un poco porque recuerda el, el tema de la abeja, si es una forma muy modular que se puede eh, organizar bien. Y nada más cambiando el tamaño puedes crear pequeños taburetes, eh, mesas, contenedores o hasta pequeños stands. Y todo esto con una estructura bastante autoportante eh, podemos convertirlo en, podemos imprimirlo con material sostenible, material reciclado. El problema que tenemos ahora y que estamos intentando resolver con varios interior designers y arquitectos, es el tema del color, porque ahora mismo cuando mezclamos todos esos colores, lo que sale es un verde oscuro, marrón, y no es, no es tan bonito. Entonces le, le añadimos pigmentos naturales para que normalmente se queden negro y eh, así va a cubrir como da, tiene un color más homogéneo. Pero eso es un primer paso para reutilizar el plástico que si no acabaría en, en la basura. También estamos ofreciendo un producto... Eh, directamente de, de la fábrica al cliente, porque se puede elegir uno de estos productos y a poco a poco vamos sumando más y estamos buscando también diseñadores que quieran eh, diseñar para fabricar en, en forma digital con materia sostenible, por ejemplo esta silla ha sido diseñada en Nueva York entonces nos pasan los diseños y lo fabricamos y va directamente al cliente o se podría gestionar una, una entrega en pequeñas tiendas para tener una distribución más local. También estamos investigando muchísimo en tema de materiales eh, reciclados de otro tipo que no sea solo plástico, mezclando siempre con un poco de plástico porque tiene que ser de, hacer de pegamento. Eh, el año pasado tuve, eh, trabajamos con el corcho. ese es un corcho local de Cataluña eh, que sobraba en la fabricación y entonces eh, encontramos la manera de convertirlo en material para impresión entonces fuimos uno de los primeros a poder imprimir en corcho directamente en 3D. Eh, hace años también desarrollamos un, uh, un filamento usando lo, los restos de, de polvo de café de los bares. En este caso, por ejemplo, el, uh, encontramos una manera de, de fabricar filamento con polvo de café. Nos dimos cuenta que el, el material tiene un poco más de resistencia respecto al material normal, pero ahí también... Eh, la cantidad de material que se de restos que se generan en cada bar es, es altísima, y entonces no hay manera de reciclarlo eh, solo con, uh, haciendo filamento. Entonces, estamos buscando manera de eh, añadir más polvo a este filamento o usarlo para otro tipo de, eh, de relleno. También con una empresa de Italia que se llama 3D Filament. Eh, Logramos eh, generar un material a partir de neumáticos usados. Es un material flexible, se llama Pneumatic, es un material flexible que, que está hecho con el 25% de polvo de neumático eh, usado. Os salto los vídeos luego si, si queréis lo podemos eh, ver aparte. Ese es un, uno de los últimos materiales eh, de lo que voy, estoy muy orgulloso de nuestro partner en Barcelona que se llama Númena. Eh, han desarrollado un material que absorbe la CO2. Eh, este material se, se llama We Are Pure Tech. lo están probando en distintos uh, eh, tipo de fabricación, sobre todo eh, aditiva e eh, impresión 3D, eh, lo están usando para cubrir fachadas, está usando para generar eh, tejidos y para imprimir sobre tela e eh, imprimir sobre, sobre eh, prendas, para que nada más eh, caminando por la calle podemos absorber el CO2, claro. La máxima funcionalidad de este material podría ser, por ejemplo, imprimiendo fachadas. Y donde hay una, una superficie grande que pueda absorber este CO2 eh, como si fuera un árbol. Y este material es eh, muy innovador. Entonces, os invito, os invito a, a visitar la página de We are Pure Tech, we are pure .tech eh, y ver el material porque es súper interesante. Y nada, para empezar un poco a cerrar. Eh, quiero hablar, eh, pongo esta imagen, de una, que es una avispa, esa es una avispa alfarera. Eh, la, la empresa que, que represento aquí en, en España, Wasp, tiene como logotipo la misma avispa que abrace el mundo. Eh, ¿Por qué tenemos esta avispa como, eh, como logotipo? Esta es una avispa que para crear su propia casa, coge el barro, lo mezcla con la saliva y se crea su propia eh, casa depositando una capa encima de la otra. Entonces, como que si la naturaleza hubiera una impresora 3D eh, ya desde hace miles de años. Eh, un día, viendo en Italia, viendo esta avispa que estaba fabricando su casa, al, a Massimo Moretti, el, el director, de, el, el fundador de WASP en Italia, eh, le vino la idea eh, de que se podían imprimir casas. Eh, usando la impresión en 3D, estoy hablando de 2012-2013. Entonces, hace siete años. Y eh, WASP se, ha nacido con la idea de crear casas eh, en 3D. Por supuesto, en 2012, 12, hablar con un banco y decir, ah, que tenemos una idea, que queremos imprimir casas en 3D. No había banco en Italia que te daba un préstamo o una inversión para, para llevar a cabo este proyecto. Entonces, empezamos a eh, crear impresora más pequeña, como si fuera maqueta. Y una de las cuales, la impresora que hemos visto antes de, de cerámica, que se puede imprimir cerámica, esa justo fue una tecnología que desarrollamos para probar si la tecnología de impresión de casa eh, podía tener éxito y si podía funcionar. Entonces, eh, siempre con el sueño de eh, hacer una casa en 3D, se empezaron a desarrollar impresoras siempre más grandes. Hasta que en 2016 se montó, esta, eh, la Big Delta, fue la impresora más grande del mundo, mide 12 metros de alto, y fue capaz de imprimir la primera estructura eh, en 3D de barro, de adobe. Entonces, como, como la avispa, eh, estamos intentando usar un material sostenible. Eh, mover eh, camiones de, de hormigón, de cemento, eh, es casi, eh, tiene una, una diferencia casi 1 a 1 de CO2 con, uh, con, con uh, con cemento. Entonces, mover eh, material de un sitio a otro para construir eh, contamina muchísimo. Y la idea de Wasp era usar material local. Entonces, barro, el adobe de toda la vida, barro, eh, paja, agua y arena, eh, recogerlo al lado, o sea, en el mismo sitio y con, eh, eh, amasarlo ahí y poder imprimir. Entonces, en 2016 logramos imprimir con esta impresora la primera estructura. <coughs> perdón, la primera estructura de 4 metros de altos. Eh, esto ha sido un, un éxito para nosotros porque desde 2012 a 2016, en 4 años, hemos perdido, hemos invertido muchísimo tiempo haciendo pruebas porque eh, no conseguíamos imprimir paredes más altas de 60 centímetros. El barro, el adobe, es un material vivo, eh, depende mucho de la ciudad donde se, se trabaja, de la humedad, de la temperatura, si hay lluvia, si hay sol, entonces, eh, esta impresora gigante nos ha servido a aprender a imprimir en barro. Luego nos dimos cuenta de las limitaciones, Digo, eh, porque si tenemos que ir a otro sitio y e imprimir otra casa o otra estructura y tenemos que mover toda esta, esta estructura que nos permite imprimir 6 metros de alto por, uh, por 6 de diámetro, eh, es una estructura demasiado grande. Y como que... Eh, una casa normalmente con 4 metros ya tiene su altura eh, una, una altura interesante decidimos cambiar el proyecto y pasar en 2018 a este tipo de, de impresora que se llama Crane es una impresora mucho más pequeña que se ha construido con la misma pieza de esta <coughs> y con la, la pieza de esta impresora podemos construir 6 de estas esta nos permite imprimir el mismo Tamaño de casa con una altura máxima de, de 4 metros, pero con una estructura mucho más ligera y esta cabe en una pequeña furgo. Toda la, la, la estructura de la impresora cabe en una pequeña furgo, entonces se puede transportar eh, de forma muy sencilla, mover eh, donde sirve y fabricar. Aquí se ve poco, pero aquí se si veis eh, hay un, un hueco. Es justo donde se, está, eh, se estaba cogiendo el material para construir esta casa. Y en 2018, por fin, hemos conseguido imprimir eh, la primera casa real, aquí detrás veis que está la Big Delta, la primera habitación en 3D en Adobe. Esta casa, como podéis ver aquí, tiene el techo que es ligeramente inclinado. Aquí detrás está el, el lago, que se alimenta con el agua de la lluvia, porque la lluvia que cae aquí Luego cae en el lago, que era el agujero donde se ha cogido el barro, y se está creando una pequeña eh, economía circular porque este lago luego eh, da el agua a, una, a un invernadero vertical e hidropónico que está detrás. Esta casa ha sido muy interesante, el proceso de fabricación, volviendo un poco atrás, el tipo de eh, relleno que se ha puesto por dentro, es un, todo un cálculo eh, hecho con, con software de diseño de paramétrico, Computation Design para tener una perfecta, un perfecto aislamiento, aislamiento térmico y acústico. Estuvimos trabajando también con otros partners eh, de Italia, una empresa sobre todo que se llama Rice House, eh, que se ocupa de los restos eh, de la, del cultivo del arroz. En, lo que veis aquí dentro que rellena las paredes es, son cáscaras de arroz, que funciona eh, como aislante térmico y acústico. Eh, estuvimos llamando los ingenieros para la certificación de la casa porque uno de los, un de los temas más eh, complicados ahora es que las casas eh, es, mm, no tienen una normativa concreta, entonces se están desarrollando la normativa para eh, fabricar casa en 3D. Eh, esta casa tiene una clasificación eh, A4 eh, porque con eh, las la mismas paredes hacen que no, no, te, no haga falta meter calefacción o enfriamiento y eh, está diseñada para que sea autosuficiente. Y con esto eh, os digo gracias a todos y estoy a disposición para cualquier tipo de pregunta. Eh, bueno, pues fenomenal, Gianluca. La verdad es que a mí me ha dejado impresionada. Eh, he aprendido mucho ¿eh? Eh, Si os parece, eh, eh, bueno, lo que ya sabéis es que todas las preguntas, ¿vale? Están en el chat de, QI, de QA y las va a ir contestando Gianluca, ¿vale? Y de todas formas, si, si sois tímidos, también podéis ver luego a Gianluca en las mesas, ¿vale? Haciendo vuestra cámara, que ya hay que activar la cámara y el micro para, para poder hablar en las mesas y hacer networking, ¿vale? Así que nada... Para quitar un poco de distanciamiento social también. <risa> claro, claro, Gianluca. Así que nada, si, si te parece, pasamos a la primera pregunta, a ver, que además está, ha tenido votos. ¿Cuánto crees que ha influido el auge de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los OTS, en mejorar la, sostenibil la sostenibilidad de la industria en la fabricación 3D? Una pregunta increíble. Eh, efectivamente... Eh han influido muchísimo, eh, han influido muchísimo. Eh, yo estuve en un congreso de la UNE, de UNESCO hace dos años en, uh, en Ciudad de México, en, bueno, en León, en Guanajuato. Eh, estuve ahí justo hablando de impresión 3D y eh, sostenibilidad eh, en un congreso de, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eh, cuanto más se ha hablado de, de desarrollo sostenible, han, han intentado eh, crear sobre tecnología basada en la impresión 3D para, eh, para acercarse más al objetivo de desarrollo sostenible. Es interesante que no se haya puesto la impresión 3D directamente como, mira, esa es una tecnología para eh, un desarrollo sostenible para lo, eh, los ODS, sino que eh, la, la impresión 3D existe. Vamos a ver cómo podemos adaptarla para que solucione ese problema y que vayan a favor de, de los ODS. Bueno, pues, pues la verdad es que, que ya que, que has nombrado a León Guanajuato, eh, vamos a saludar a, a todos los amigos de México y del resto del, del charco que por horarios sí que nos pueden estar, estar escuchando, pero también la Open la hacemos por la tarde también para, para ellos, para acercar, para acercar esos horarios. Y, y nada, la, la verdad es que sí, que, que ese tipo de, de ponencias, ¿verdad?, de, de sostenibilidad son muy interesantes. Vamos a ver con la, la siguiente pregunta. Eh, mira, te dan la enhorabuena por la, por la ponencia Gracias. y te preguntan ¿qué retos son los más importantes a los que crees que se enfrentará la impresión 3D en los próximos años? Eh, aquí yo puedo dar una, una idea personal que es, sobre todo, es para mí, eh, sin duda, la la investigación y la búsqueda de material sostenible. Entonces, eh, la, la impresión de la tecnología de la impresión 3D no tiene que ser una manera de generar más plástico que ahora, en alguna manera, en lo que está pasando, desafortunadamente, sino que tiene que ser una manera para eh, recuperar el plástico que ya no se usa y volver a utilizarlo y darle otra vida. Eso es seguro que para mí es una, una idea. Otra cosa es que la gente empiece, a usar la, la impresión 3D con cabeza. En el sentido, eh, muchas cosas que, que veo en redes sociales en internet son piezas que no tienen tanto eh, tanta utilidad. Que enseña, por ejemplo, un acabado bonito y, eh, y la capacidad de alguna impresora, pero no se ven tantas piezas útiles. Entonces, el, el, un cliente cualquiera dice, mm, y he escuchado muchísimas veces que los clientes dicen, pero la impresión 3D sirve para hacer muñequitos, para hacer, o para hacer aviones o pistolas. Eso es increíble. Hay como una diversidad entre la impresión 3D sirve para hacer eh, muñecos o pistolas. Digo, Hay otro tipo de uso que, que, que es interesante. Eh, un pequeño ejemplo muy rápido. Eh, ha venido una, un cliente an anteayer trayéndome esta pieza. Eh, esa es una pieza para un sensor de gases para eh, empresa de, de refrigeración. Eh, no se vende solo este, esta pieza. Esa es una cover. Y entonces, esta pieza, eh, si, quiere, si se rompe, hay que comprar toda la pieza entera y vale 150 euros. Lo que me ha pedido este cliente es volver a diseñarla imprimirla. Eh, y esto puede valer 5 euros. Y no tienes que, aparte el coste, que eso es, marginal, lo que interesante es que no tienes que comprar toda una pieza y tirar a la basura el resto, sino que usas la pieza que te sirve. Ese es un, es un reto que yo veo muy importante, o sea, darle, la, darle la importancia que se merece. Vale, pues yo creo que vamos a leer la de Robert, porque ya que, que sí. no ha puesto su nombre, que la otra es anónima, el grueso de las impresoras 3D son hardware libre y están gobernadas con software libre. ¿Los diseños de piezas en general también son de acceso libre? Hay muchos software, eh, mucho software y muchas impresoras que están basadas en software libres. Los software de diseño, eh, hay FreeCAD, hay Blender, hay eh, muchísimos software que, que son software libres y se pueden utilizar para, para diseñar. Eso es otro reto. Eh, el open source ha ayudado muchísimo porque eh, sin tener que gastar mucho dinero o comprar copia pirata que no se hace eh, de software, se ha podido como empezar a aprender a dibujar, por ejemplo, con Blender, que eso es muy complicada, muy compleja, eh, eh, gratuitamente y con una cantidad de tutoriales online enorme. Vale, pues eh, vamos a intentar ya la última porque estamos ya casi fuera de tiempo, así que nos dice sí. Graciela. Eh, ¿Qué tan factible es a corto o medio plazo que se puede utilizar para fabricar casas como la que mostraste? ¿Cuánto tiempo tardó en construirse? ¿Cuál sería el coste de una casa así? Vale, eh, la casa tardó una semana en construirse, entonces eh, no es mucho tiempo, eh, pero depende, como, como dije, depende mucho de la, de la zona donde se, se imprime, si el barro se seca rápido o no. Eh, el coste, eh, el coste de la casa es, es muy bajo. El, en sí, eh, teniendo la impresora, y eh, el coste literalmente de la casa, del material, ha sido alrededor de, lo, de los mil euros. Porque el barro básicamente se ha cogido al lado. Pero hay que tener en cuenta eh, el alquiler o la compra de la impresora, la, el trabajo de personas que están ahí moviendo el barro, preparando y siguiendo la impresora. También hay un, una pequeña infraestructura que hay que tener en cuenta. De momento estamos trabajando con arquitectos, eh, con un estudio de arquitectura, que puedan poner firma para, eh, una firma para generar proyectos de, de construcción de casa, porque como dije, ahora mismo no hay una normativa tan específica, entonces no es fácil construir una casa eh, en 3D así, desde de la nada. Pero trabajando con arquitectos se pueden en lugares privados se pueden construir casas se pueden construir estructuras. Ahora estamos trabajando también para ampliar la, la forma de la impresora de, de casas, eh, para hacerla grande el triple, para empezar ya a tener una, una, una vivienda de 70 metros cuadrados. Bueno, pues yo creo que es fenomenal Gianluca, eh, a mí me ha encantado la ponencia, espero que a vosotros la hayáis disfrutado también y nada, ahora os pido que activéis la cámara, que la pregunta que ha quedado pendiente le pido a quien la haya hecho que busque a Gianluca porque está en las mesas, ¿vale? Hay una mesa de Q&A pero también tenemos al resto de ponentes que espero que se, que se vayan colocando en la, en la mesa de ponentes y, y lo dicho, que hagáis networking, que estamos aquí para conocer a gente interesante y nada, Muy que bien, un placer Gianluca. Un placer mío, gracias.